Probablemente te suene esta voz, y seguro que conoces muchas de estas caras. Algunas de nosotras nos ves varias veces por semana. Otras no estamos tan visibles en nuestros puestos de trabajo, pero madrugamos para que las instalaciones estén en perfectas condiciones cada mañana. Algunos de nosotros llevamos más de una década enseñándote a hacer lo que mejor sabemos, acompañándote a lo largo de un aprendizaje en ámbitos muy diferentes. Con nosotras has aprendido a coser, a pintar, a entender la música, a bailar o a expresarte artísticamente. Has aprendido a sufrir y a pelear a nuestro lado, porque muchas veces hay que luchar para conseguir lo que te propones y te hemos acompañado en tu camino para que consigas tus objetivos por difíciles que parecieran. Hemos tratado de enseñarte una serie de valores de forma divertida, disfrutando de experiencias que probablemente no olvides en tu vida. Te hemos hecho mojarte, sudar, llorar, reír, aprender y sentir, pero siempre hemos estado ahí, a tu lado. Somos el personal que lleva años dando la cara para que este municipio cuente con unos servicios públicos de calidad. Somos las caras de las personas que te encuentras cada vez que te acercas a disfrutar de una instalación municipal o cuando vienes a buscar información. Por eso estamos aquí hoy, para informarte. Desde noviembre de 2017, el Ayuntamiento de Güeñes ha sido consciente de que la empresa Basori no seguiría dando el servicio. Han tenido tiempo de sobra para dar solución a esta situación, pero debido a una mala gestión nos vemos afectadas de forma dramática. Sí, es así, nuestros puestos de trabajo están en juego y si el Ayuntamiento de Güeñes y la empresa Basori no dan una solución, el 30 de septiembre to todas nosotras estaremos en la calle y los servicios municipales de ocio, juventud y cultura por los que tú pagas se cerrarán. Es por eso que desde este lunes 17 de septiembre alrededor de una treintena de trabajadoras y trabajadores de los servicios municipales del Ayuntamiento de Güeñes contratados por la empresa Basori estamos en huelga indefinida. No somos responsables, somos víctimas de una mala gestión. Después de tantos años a tu lado en el Quirolgune, en la Escultura en el Gaztegune o en los diferentes cursos municipales en donde este mes ya os habéis inscrito más de mil personas, ahora te pedimos que seas tú quien estés en esta lucha con todas y todos nosotros.